Hola chicos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homie Homie Die. Hoy os traigo más de 500 memes para tus vídeos de YouTube Hace poco en el canal traje otro pack de efectos de sonido Y como os gustó mucho, pues quise traeros otro pack Y aquí lo tenéis, en este caso van a ser más de 500 memes Os lo dejaré el pack en la descripción y bueno pues voy a dejaros algunos de los memes todos no porque son 500 y no puedo enseñaros todos pero bueno sin más. entonces os voy a enseñar los memes y nos vemos en el próximo vídeo esto no era parte del trato Qué cómico. Oh, oh, qué cómico, qué cómico, qué oh. cómico. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Qué buen servicio. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ah, caray, eso sí me interesa. Uy, cuidado que me voy volando. Es mi hermano el retrasado Eres un grandísimo estúpido Has flipado, eh Hiciste lo correcto, Bob <risa> Adoro los finales felices ¡Huela historia! No me cuentes tu vida, crack Ahora sí viene lo chido <risa> Mamá huevo, digo glu glu glu glu glu blub. Ven calamardo, te has superado a ti mismo ¡Human ¡Oh, ¡Wow! Este es un cuadrado ordinario Oye, oye, despacio cerebrito Pensar correcto es lo que hago ¡Odio aquí! ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Qué jugada fue esa? Qué buena onda ¡Qué ofertón! Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. ¿Qué haría yo si fuera yo? Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea casa. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Dos mil años más tarde. ¡Sa, Vaya dato perturbador. ¡Abduscan! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! <ríe> ¡Buenísimo, buenísimo! ¡No puede hacer tanto! ¡Cállate! Inteligente, no. Este será el fin de Wakanda. Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo es posible que no me quiera? Algo anda mal. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Maravillosa jugada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre cosita fea Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte